Amigo, una vez más aquí para favorecer tu buena vibra, tu resiliencia, tu autoridad, tu mentalidad. En definitiva, subir tu energía con sentido. Bueno, pues eh, el tema de hoy es el portal de este mes tan importante, el 555. Es un portal que se divide en tres partes en este mes en concreto. El día 5, el día 14 y el día 23. ¿Qué sucede en este mes de mayo precioso y maravilloso? Muchas cosas. Solo te digo de antemano que todas van a ser positivas. Todas. ¿Cuál es el precio, por decirlo así? Pues el precio es, yo creo que el más importante de todos. Resumiendo todo lo que te voy a decir, o sintetizando, o de alguna forma buscarlo, buscar, buscar un sentido realmente auténtico, yo lo traduciría en no pases nunca por encima de ti. No pases nunca por encima de ti. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que hay situaciones, son realmente... situaciones realmente extremas en las cuales a lo mejor lo tienes que hacer. Y si me viene lo mismo una, hace, hace algunos años, estaba trabajando de atención al cliente, ya me he pasado toda la vida de atención al cliente. En Llamadas, en marketing, atención al cliente presencial, venta fría, puerta fría, en fin, toda la vida. Desde yo creo que los 16 años que empecé a trabajar. Entonces, recuerdo una de las veces, de esas veces que son este caso extremo que yo le te, te, te voy a relatar ahora mismo esta pequeña historia. 100% real, te lo aseguro. Y además, le digo real desgraciadamente porque para, para mí en su momento, en su momento, sí fue desgraciadamente. Bueno, estaba trabajando de teleoperador en, en una compañía, en una campaña X, da igual, eso es lo de menos y siempre más o menos se si está con un cierto nivel de estrés, puesto que el estrés en las compañías es normal. Si estás trabajando por cuenta ajena, es normal. Y si eres autónomo o empresa, ni te lo cuento. O sea, el estrés es como que te acompaña, ¿no? Es algo que va contigo quieras o no quieras. Entonces, bueno, estaba realizando una serie de llamadas, como siempre. En auto entra una llamada, cuelga el cliente o no, boom, salta otra, se acaba la llamada, adiós, buenas tardes, buenos días, entra otra. O sea, así continuamente, continuamente, ¿no? Con el orden de 200, 300 llamadas en cola, es decir, en espera. Bueno, pues en la momento, como desde siempre, en mis valores, por todos los medios, habido y por haber, nunca, nunca, nunca miento a un cliente. Ahora bien, claro, es que es muy fácil, es muy fácil decir esto. Bueno, pues no, no es tan fácil, no es tan fácil. Dentro de una llamada, empecé a tratar al cliente, no me acuerdo exactamente de las frases concretas, pero voy al punto, voy a lo que es a, a realmente el mensaje que te quiero dar e incidir. Me vi obligado ...a mentir al cliente si quería conseguir determinado objetivo. Y claro, chocaba y sigue chocando después de los años, ¿eh? después de muchos años... ...sigue chocando con mi forma de ser. No me gusta ni mentir, ni me gusta que me mientan. Esencial, mis relaciones, en mi, en mi trabajo, en mi profesión, en mi vocación, en mi familia... ¿Eh? he tenido que renunciar a esa parte muchas veces por la mentira, no aguanto la mentira, a lo que vamos teníamos todos que decir una serie de cosas, una serie de parámetros y en ese instante yo veía que la llamada la perdía no llegaba a ese objetivo que tenía que llegar al no ser que mintiera el cliente yo me resistía, me resistía normalmente no quería mentir al cliente, pero este aquí, que mi lado, mi lado izquierdo, mi hombro izquierdo, por la parte de atrás, me da una palmadita, pum pum y me giro un poquito, y todo esto el cliente en línea, da igual o sea, da igual, ¿no? Eh, no me dice el supervisor en ese momento o el coordinador, era un coordinador no me dice en ese momento, da el mute al cliente, que espere un momento que tienes que consultar algo no, no, no, da igual, o sea, te dejan en vergüenza te dejan en vergüenza, línea el cliente en línea, ¿eh? Y yo siento la palmadita en mi hombro y me dicen... Eh, lo, lo, o sea, lo tuvo que escuchar el cliente sí o sí, evidentemente. Me dicen, si no mientes al cliente, te quitas los cascos y te vas. Así, literal. Si no mientes al cliente, te quitas los cascos y te vas. Claro, pues ya te puedes hacer una idea, ¿no? En ese momento, en ese momento, desgraciadamente, yo estaba con una serie de pagos, llámalos, ¿eh? Bah, no vamos a entrar en detalles, entonces no podía permitirme el lujo de quitarme los cascos y largarme ¿no? y salir yo airoso de esa situación, con lo cual tuve que mentir al cliente. Eso me generó un malestar, eso me generó una impotencia, eso me generó una energía super mega negativa y además inclusive en contra mía y yo no tenía, no tenía culpa absolutamente de nada. Y sin embargo, me sentí muy mal durante muchos días seguidos. Muchos días seguidos es muchos días seguidos, ¿eh? No hablo de un día. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? La energía del 555 si tú sabes sumar, 5 y 5 son 10, y 5 son 15, y 5 y 1 son 6. Es decir, la energía resultante del portal 555 que vamos a vivir en este mes de mayo entre el día 5, el día 14 y el día 23, que son aperturas fuertes de estos tres portales de este mes de mayo 2021, te viene a decir que va a haber una serie de cambios importantes, una serie de transformaciones importantes, una serie de gran emocionalidad y motivacionalidad hacia las cosas, muy importante, muy fuerte, muy estruendosa. Sin embargo, el resultado final es un 6. Y ahí tenemos dos cosas importantes. Por un lado, la toma de decisiones, es decir, que efectivamente, todo lo que te está sucediendo está en virtud de la decisión de cosas relacionadas con lo que hay en tu vida en este momento, en las cuales dejarás de procrastinar, es decir, dejarás de postergar. Por otra parte, también, pues, te dejarás fluir e influir para transformar algo en tu vida de una forma importante. Ya vamos por dos cosas. Te voy a contar cinco. La tercera sería un gran movimiento en tu vida, en algún sector, en alguna área de tu vida. La cuarta será una gran emocionalidad, pero además con una atención especial a lo que es la velocidad de procesamiento. Que a veces te dará hasta vértigo. Te dará hasta vértigo y la quinta es la que te va a llevar a esa zona de confort. Adiós, salgo de la zona de confort sí o sí. Lo bueno, como bien te digo, es... Que tomarás decisiones, además, estas decisiones van a ser positivas, van a ser todas encaminadas hacia tu éxito. Lo importante es que se te va a mover el piso y eso te va a dar incertidumbre, te va a dar un poquito de vértigo. Tranquilo, tranquila. ¿Nos va a afectar a todos? Sí, aunque no queramos, sí, porque afecta a nivel planetario. Una cosa importante que sí te quiero comentar, como bien te digo, a relación a la historia que te acabo de contar, mi historia, es que si puedes por favor no pases por encima de ti es decir, si a ti no te gusta mentir no mientas ni por nadie ni para nadie si te ocurre lo que me ocurrió a mí es decir, o mientes o te quitas los cascos y te vas entonces lo que te digo, por favor Um, no lo hagas, porque va a haber una repercusión importante retrógrada hacia ti mismo, hacia ti misma, que se va a devengar posiblemente en algún tipo de somatización. Tú que me sigues ya sabes lo que significa, y si no lo sabes, te lo digo, somatizar significa tener una enfermedad que se hace física, por llamarlo de alguna manera, de lo que estás padeciendo interiormente. Entonces, como no quiero que te pase eso, como no quiero que tú pagues nada para contigo mismo, te advierto, te asesoro precisamente para que no suceda. Así que pues, estate tranquilo, estate tranquila, es totalmente normal que incluso, e incluso para avanzar, para ir hacia el éxito que tanto quieres, has de descargarte cosas de tu vida, personas de tu vida, situaciones de tu vida, trabajos de tu vida, colaboraciones con otras personas, otras empresas en tu vida, me ha pasado a mí recientemente, con eso te digo todo, me ha pasado a mí muy, muy, muy, pero que muy recientemente dentro de este mes, me he visto obligado a descartar una buena oportunidad porque precisamente sabía, a ciencia cierta, que me estaban engañando. Perder, perdemos todos. Perder, perdemos todos, ambas partes perdemos, pero lo que no puedo hacer es pasar por encima de mí, que es precisamente por eso por lo que te estoy asesorando, por lo que te estoy contando. Porque si efectivamente pasas por encima de ti, César, lo vas a pagar tú, César. Así que si tú, amiga, amiga, me estás escuchando, en algún momento pasas por encima de ti y tienes la posibilidad de valorarlo y además de dar marcha atrás a lo que hayas puesto a andar, córtala. Punto. Hasta aquí. Es penoso, es penoso y sin embargo sucede. Yo soy una persona que conozco a muchas gentes, muchas personas a diario o cada cierto poco periodo de tiempo y no catalogo, no etiqueto, doy oportunidades. Entonces pienso, bueno, pues esta persona, aquel, aquella no va a ser igual que aquel o aquella que me la jugó en el 74. Y doy oportunidades, y yo también me doy oportunidades. Ah, por cierto, por cierto, otra cosa muy importante de este mes. Este mes está hecho para que te des oportunidades, para que te des buenas oportunidades, porque son todas de éxito. Ahora bien, has de tener paciencia contigo. Y sobre todo, estar dispuesta a salir de la zona de confort y descartarte de situaciones que te están haciendo daño, o en las cuales ves claramente como que te están estafando, te están robando, te están engañando. Yo digo muchas veces que hay gente que se, se tiene ciertas dificultades con ser bondadoso, con, con ser tonto. No, perdona, yo soy tonto lo que me hago, de bandadoso tengo mucho, pero de tonto no. Y con esto te digo otra vez, con mucha humildad y mucho cariño, que bueno, tengo 50, me ha pasado con 30, me ha pasado con 20 y me ha pasado con 16. Siempre hay personas que trabajan en empresas, colaboran en empresas, ayudan a empresas, asesoran a empresas, están en empresas, dan consultoría a empresas, crecen con empresas, lo que tú quieras, que no son trigo limpio. Y bueno, pues me ha ocurrido a mí muy recientemente. Te he contado una historia porque me ha acordado, efectivamente, ahí fue un dolor tremendo el que yo sentí cuando tuve que mentir al cliente. Si no, me tenía que quitar los cascos e irme. Y ahora te digo, vuelvo a sentir dolor, porque he tenido que dar un paso importante, descolgarme de una colaboración en un negocio, pero es que no me ha quedado opción. O sea, yo te voy a lanzar una pregunta, amiga, amiga, y va a ser la dinámica que te voy a proponer. ¿Sabes que siempre te propongo dinámicas? Pues esta es una más. Y es una dinámica muy corta. Es simplemente que te preguntes, ¿cuál sería el costo emocional para ti? ¿Cuál sería el costo si te dieras cuenta de que te están engañando y siguieras donde estás? ¿A sabiendas de qué? Punto 1. ¿Lo consentirías? Punto 2. Salvo razones extremas como la que te he contado antes, lógicamente, si no te despiden. Vale, ok. Y el último punto. ¿Por qué razón no lo consentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿De dónde se la fuerza? De tu resiliencia acumulada durante los años para defender tu amor propio ¿De dónde saldría? Ahí tienes yo creo que mínimo 15, 20, 30 minutos tranquilamente, holgadamente Para hacerte este pequeño autotest y darte cuenta de dos cosas importantes Que te voy a decir desde ya, con toda seguridad Eres un absoluto líder de tu vida Eres un absoluto líder de tu vida Y te guste o no, si eres consecuente te vas a dar la razón, no me la vas a dar a mí, te la vas a dar a ti, te vas a dar la razón y lógicamente a esa persona, a esa empresa, a ese amigo, a esa amante, a ese novio, a esa novia, a ese colega, a lo que quieras, le vas a decir hasta aquí, basta, no te columpias más, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y te digo una cosa, con asertividad puedes decir lo que te salga de las narices. Y estarás absolutamente lo cierto. Eso de que el cliente siempre tiene la razón ya está demostrado también que no es cierto. Tú puedes decirle a quien quieras, como quieras, cuando quieras, lo que quieras. Ahora bien, si estás pendiente de un puesto de trabajo, ya sé que te vas a sentir coartado y coaccionado. Lo sé. Te comprendo, vaya si sí te comprendo, pero si no estás en esa posición extrema, este mes, este mes en concreto, estos tres portales energéticos 5, 14 y 23 de mayo del 2021, te ayudan, te ayudan a tener paz, a tener paz paz en tu vida. Y eso significa dos cosas. Tomar decisiones, decisiones importantes, descargarte de cosas que no necesitas, personas, relaciones que no necesitas y vivir desde el caos hacia el éxito con absoluta certeza de que este mes está hecho para ti. Porque toda esta energía no depende de si eres tauro, leo, capricornio sagitario, no depende de si eres blanco o negro, si eres budista o cristiano, no. Esta energía es una energía planetaria y global. Luego, ergo es para ti, para mí y para todos. Pues nada más, amiga, amigo, espero haberte ayudado de verdad, de verdad, de verdad, de corazón una vez más y que sientas un poquito de paz, de al menos saber que, que se cuenta contigo, que se te escucha, que se piensa en ti que lo más bonito que hay en este mundo es ayudar a los demás a que salgan de ese mini caos mental para ir hacia cotas más altas de autoriderazgo y de equilibrio y armonía mental. Un abrazo. Hasta la siguiente.